Pues qué tal, buenas tardes, eh, buenas noches, donde sea que estén eh, escuchando y viendo este esta clase magistral, que estamos muy contentos y orgullosos. Mucho de hacer ruido porque no me concentro. Perdón. Muy contentos y orgullosos de poderla presentar porque es un personaje que admiramos muchísimo y un tema que nos interesa bastante, sobre todo en esta edición hacker. Y, y bueno, antes de darle la bienvenida al a maestro Wundt, que es de todos conocido, es mi querido y amigo con Tlapache, que está ahorita en Montreal. Eh, <risa> le quiero dar la bienvenida a Laureano Cantaruti. Estás en Córdoba, ¿verdad, Laureano? Sí, ¿qué tal? A ver. Hola, ¿qué tal? Un gustazo, Michael. Un gustazo, Antonio. Hola a todas las personas que están detrás allá de la pantalla. Estoy en Córdoba, Argentina, exactamente. Fantástico, eh, Laureano, estamos eh, muy contentos de presentar esta eh, clase magistral que se llama Estrujando Circuitos, el Circuit Bending y la Experimentación Sonora en el Cine. Justamente le pedíamos a Laureano que, que pues, tratara de aproximarse a la, la, la cuestión audiovisual, porque bueno, para los que así, digo, Laureano se va a extender mucho más en el tema, pero el Circuit Bending pues, consiste en manipular eh, pequeños... Eh, sobre todo juguetes, artefactos que emiten son, algún tipo de sonido para convertirlos en literalmente instrumentos musicales. Y Laureano, bueno, es eh, eh, pues uno de los expertos latinoamericanos, tiene un, una cantidad de proyectos súper interesantes y la que nos llamó la, la atención es el mapa sonoro latinoamericano de Circuit Pending. ¿no? Es como un, un mapeo que está disponible en línea. ...de eh, las personalidades, los, los, los colegas que en distintos los distintos países, países latinoamericanos están trabajando con Circuit bending y no Y quiero agradecer a, a Iraís Fernández, que bueno, como saben, también es colaboradora del festival, amiga, que digamos que nos puso en la órbita de, de todos estos temas, porque ella, bueno, lo practica y, es, por supuesto, es parte de este mapa sonoro y a través de, de eso llegamos a Laureano. Y, y pues nada, eh, Maestro Bunt, gracias por, por acompañarnos, al final conversaremos con, con Laureano, platicaremos, eh, están ahí el espacio de preguntas, estamos transmitiendo en Facebook, eh, YouTube y Twitch, y estrenando también el canal de Twitch, a ver qué tal nos fue. No, no, no sé qué, qué, qué, nos puede, qué tanto puede influir que, para que esto se vea más, pero bueno, pues Laureano, eh, sin más, quiero presentarte brevemente, bueno, Laureano Cantaruti es Compositor, maker, multi-instrumentista, podcaster y productor musical de Córdoba, Argentina. Antes de que se me olvide, Laureano, algún día deberíamos hacer un, un eh, cruce ahí de, de podcast entre el que hacemos nosotros, Antonio y yo, de Nada es Original y, y el Buenísimo. tuyo. sí, sí, sí, este, sí, sí. Estaría, ya, ya nos platicas, ya platicamos al final un poco más de, de esto, incluso fuera de, de, de, de, del aire, platicamos. Y bueno... Uh, Laureano posee conocimientos teóricos y prácticos sobre música, instrumentos musicales, Trot Singing, edición de audio, video y electrónica, eh, adquiridos de manera académica y autodidacta. Su proyecto solista, Lau Kant, se destaca por la mezcla de instrumentos convencionales y aquellos creados so con Circuit Bending, ya supongo se extenderá mucho más. Ya les decía yo, él es el gestor y curador del primer ma mapa sonoro latinoamericano de Circuit Bending, eh, y bueno, en 2021 fue con, convocado por NAM Foundation, Maker Music Alliance y Maker Music Festival para coordinar y realizar la Mutant Toy Parade en cinco ciudades de Estados Unidos. Junto a Danilo Cantaruti, que por ahí nos mandó saludos, ya, ya está ahí pendiente. Sí. Y Valentina Martínez Galli, Gallino, Galino lleva adelante sí. el, el, el emprendimiento Cantaruti Instrumentos eso suena súper interesante. <risa> Acá tengo la remera justo. <risa> ah, mira, fantástico. <risa> Conduce y produce el podcast Sonido Interior, con el cual ya tendremos ahí un... un, este, un sí, cruce haremos un cruce. Sí, sí. En Radio Heterogenia del Centro Cultural de España en Córdoba, y ha participado en diferentes festivales, Make Affairs, recopiladores y actuaciones a nivel nacional e internacional. La verdad es que es un honor eh, Laureano, tenerte por acá. Muchísimas gracias por, por, así que te lo decía fuera del aire, por toda la paciencia. Esto no ha sido fácil, pero bueno, finalmente estamos aquí y, este, y bueno, esperamos que la gente lo disfrute tanto como nosotros hemos disfrutado todo el proceso y seguramente eh, aprenderemos muchísimo de, de ti, Laureano. Voy a proceder a compartir la presentación y a sacarnos a Antonio y a mí. Nos vemos hacia el final de la... De la, de la masterclass, de la clase magistral. Gracias, Laureano. Bueno, muchas gracias, Michael y Antonio, por la invitación, por toda la gestión para poder participar y brindar esta masterclass. Bueno, les doy la bienvenida a Estrujando Circuitos, Circuit Bending y exper Experimentación Sonora en el Cine. Esta es una breve introducción, ya, ya me presentó Michael, pero, bueno, son pues, nací en, en el año 1986 en Córdoba, Argentina. Soy músico. Hago desde los ocho años que ejecuto diferentes instrumentos, estudio música, teoría, solfeo, he aprendido también a editar audio y video, todo por necesidad de, de realizar diferentes proyectos y mucha autogestión. Después descubrí el circuit bending y lo que es la filosofía maker hace algunos años ya por una necesidad de tener otras sonoridades en mis instrumentos musicales. En, la búsqueda de poder manifestar otro tipo de emociones que ya los instrumentos tradicionales no me los brindaban. Entonces ahí hice contacto con el circuit bending, buscando en internet, me apareció un video eh, de repente de alguien modificando un juguete y logrando nuevas sonoridades, y de ahí quedé fascinado con, con esta idea de reutilizar electrónica, juguetes, ap eh, aparatos electrónicos en desuso y descartes cotidianos y transformarlos en instrumentos. Eh, gracias a eso también con mi hermano Danilo Cantaruti y con mi compañera Valentina Martínez Gallino armamos Cantaruti de Instrumentos, que es la, el emprendimiento que tenemos en donde realizamos eh, este tipo de instrumentos musicales y los vendemos, también hacemos instrumentos a pedido Como productor musical eh, vengo produciendo algunos álbumes, entre ellos bueno, mi primer álbum solista como Laucant que está disponible en todas las plataformas y también, como contaba Michael, el, la primera edición del mapa sonoro latinoamericano de Circuit Bending. Esto fue una iniciativa totalmente personal de querer conocer más personas que realizaran Circuit Bending en Latinoamérica. Como no encontraba, encontraba muchos ejemplos del exterior, de Estados Unidos, de Europa, pero no encontraba personas acá en Latinoamérica que realizaran el Circuit Bending y con quién Poder entablar un diálogo, compartir experiencias, eh, saberes. Eh, a, en 2020 eh, decidí hacer una convocatoria, eh, una convocatoria abierta a todas las personas que realizaran circuit bending, que se presentaran con un, un tit, con un, una obra sonora o audiovisual y imágenes de, de sus instrumentos, estos aparatos modificados y de ahí hacer un mapeo, y bueno, la verdad que quedé sorprendido con el resultado, fueron más de 30 artistas de 11 países, con un invitado especial de Islas Canarias, y también trabajos científicos sobre Circuit Bending. Todo eso está publicado en YouTube, en mi canal de YouTube, Laureano Cantaruti, y ahí se puede acceder en la descripción del video, la cartografía del trabajo, donde ustedes pueden ver, está ordenado por países, y tienen eh, un link a cada artista participante, los links para descarga gratuita de los trabajos científicos, y pueden descargar el álbum de manera gratuita en Bandcamp, buscándolo como mapa sonoro latinoamericano de Circuit Bending. También en esta iniciativa de compartir y de acercarme más a personas en Latinoamérica, Latinoamérica e Iberoamérica, de, presenté este proyecto al Centro Cultural España-Córdoba Radio Heterogénea, y eh, me aprobaron el proyecto de un podcast titulado Sonido Interior, que ya la primera edición fue durante el año 2021, en donde realicé entrevistas a diferentes artistas de Iberoamérica que realizan circuit bending, lutería híbrida, instrumentos eh, do-yourself y experimentación sonora, y que lo utilizan en sus presentaciones y álbumes. Bueno, esto es un poco de lo que vengo haciendo. Eh, bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Los ejes temáticos de esta charla son el circuit bending, la experimentación sonora y el cine. Circuit bending. En este caso, durante la, la realización del mapa sonoro latinoamericano de circuit bending, les consulté a cada artista participante si se animaban a, a compartir una definición personal de qué es el circuit bending para ellas, qué sienten, qué perciben, cómo lo, lo nombrarían, y bueno, con todas las definiciones que compartieron, armé una definición colectiva, que es esta que figura en pantalla, que es filosofía práctica que nos permite explorar y descubrir el potencial oculto realizando modificaciones en los circuitos en diálogo directo con el azar y lo lúdico, brindando como resultado sonidos salvajes y divertidos que no estaban programados en la concepción del objeto. Es un desafío y crítica a lo popular. Un hackeo al ciclo de la vida de los aparatos para poder reciclarlos, reutilizarlos y resignificarlos. Una búsqueda espiritual y cuestionamiento a los paradigmas que resuena en el cosmos a nivel físico y metafísico. Aquí hay una relación directa con la temática del festival ultracinema en esta décima edición, décimo aniversario, edición hacker, en donde ya podemos ver un poco que el circuit bending está relacionado con el hack, pero en realidad, el circuit vending lo que plantea, eh, la diferencia con el hackeo, es que el hackeo uno necesita saber ciertos conocimientos, conocimientos técnicos para poder acceder de, eh, a alguna plataforma donde se quiere ingresar eh, mediante el hacking. En cambio, el circuit vending tiene la ventaja, digamos, y tiene la libertad de que no es necesario tener ningún conocimiento para poder empezar a realizarlo. Lo único que uno tiene que tener es unas ganas de, de querer lograr nuevos sonidos, de querer aprender. Eh, uno aprende también a desapegarse de los aparatos electrónicos y a no, a no, a no tener miedo de equivocarse. Porque justamente el circuit bending, que sería como traducido al castellano doblado de circuitos, o como es el nombre de esta charla, estrujar un circuito, sacarle hacer así y sacarle la mayor cantidad de, de, de posibilidades sonoras que nos puede ofrecer, que ni los fabricantes saben muchas veces que su circuito podía brindar tal, tales características. Eh, el planteo del Circuit Bending es esto, un libre acceso y que todo se aprende y podemos compartir. De hecho, eh, de Circuit Bending hay muchísimos grupos en Facebook yo formo parte de más de 15 grupos en donde me llamó la atención también en esta búsqueda de, de la realización del mapa sonoro, de conectar con otras personas. En los grupos de Facebook están eh, desde las personas que más saben hasta personas que recién empiezan. Y uno puede consultar, por ejemplo, ¿cómo hago para soldar tal componente? Y puede ser una pregunta muy básica, capaz que en un ámbito de electrónica. Pero en los grupos de Facebook, de repente tenés eh, 10, 15 personas que te contestan y te brindan una mano eh, totalmente desde el corazón. Y eso también me, me gustó mucho y me atrajo de, de esta disciplina y de esta forma de arte. El reconocido como padre e inventor del circuit bending es Cubey Ritga Él nació en 1953 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Él es músico, es, es un artista multimedia, fotógrafo, investigador ha realizado muchísimos trabajos y él a sus 14 años de edad, allá por el año 1966, estaba trabajando en su, en su casa, en, en su habitación, y tenía, estaba tratando de arreglar un, un viejo amplificador y lo dejó desarmado con la tapa, lo guardó dentro del cajón de su escritorio donde estaba trabajando y cerró el cajón. Y de repente empezaron a salir unos ruidos extraños del cajón como como pitidos como titu, tutu, tutu, tutu, tutu, tutu, tutu, tutu", todo ese tipo de sonidos y él no sabía de qué de dónde venía ese sonido se puso a investigar y descubre que abre el cajón y descubre que el amplificador estaba generando esos sonidos de manera aleatoria y automática porque justo había un trozo de metal que se había metido adentro del circuito y estaba conectando algunos puntos de soldaduras dentro del circuito y eh, ocasionaban ese tipo de sonidos. Quedó maravillado con, con este descubrimiento de aleatorio, por un error, por un descuido. Entonces él acuñó esta frase de, si esto ocurrió por accidente, ¿qué sucederá si decido provocar estas modificaciones? Aquí tenemos un video donde él relata el origen del circuit bending entonces ahí estaba Rit sala eh, presentando, contando en, en una entrevista que le hicieron de Motherboard, de la, de la, de la empresa VICE, cómo, cómo fue el origen del circuit bending en la casa donde lo descubrió, y fue hasta la casa y señaló allí. El, el, primer, circuit, el primer instrumento de circuit bending que desarrolló fue este, este amplificador, generaba estos sonidos oscilantes este, que, que hacían ser como, como pitidos, y lo llamó cat box. ¿Por qué? Eh, y lo descubrió, bueno, esto en es 1967, y lo llamó cat box porque genera como unos sonidos de, de maullidos de gato, como muy relacionados a, lo, a los sonidos de gato, cuando uno interactúa entre esas placas que se ven de metal. Esas son placas conductivas, entonces uno cuando pone los dedos sobre junta un dedo sobre una placa y otro, y, y otro dedo sobre otra diferente, se hace la conexión, pasa la electricidad por el cuerpo de uno, y de acuerdo a cómo, si uno presiona más fuerte o más débil, va variando el sonido. Eh, lo que tiene el circuit bending es que también se trabaja con voltajes eh, muy bajos, de 9 voltios para abajo, en este caso este instrumento tiene un, una batería de 9 voltios, entonces no son dañinos para el cuerpo, no vamos a recibir una descarga, eh, no, no corremos ningún riesgo. Justamente eso también permite experimentar y generar este tipo de, de fenómenos físicos de uno poder jugar con la electricidad atrás del cuerpo y que no tengamos ningún problema. Acá vemos el circuito montado en una caja protectora y después por unas conexiones con cables y en las puntas le soldó un imán a cada placa de metal para hacer las conexiones externas, que son esas perillitas que se ven por fuera, para uno no estar tocando el circuito eh, que está expuesto, sino justamente esté bien guardado adentro de una caja, bien resguardado, y poder hacer la interacción tocando con cada dedo, cada una de las perillas, o entre diferentes personas, porque se puede hacer de manera grupal. Esos puntos de contacto se llaman body contacts y es también parte de los descubrimientos que él desarrolló a través de este, de este error que fue el dejar un parlante abierto y que se toque una placa de metal. Acá vemos una demostración. Están demostrando el, el, el cat box de manera grupal. Eso, él comparte mucho sus experiencias en su Facebook, él tiene Facebook nada más, tiene una cuenta de Facebook, y además, eh, un dato que se me estaba pasando, es que él participó en el mapa sonoro latinoamericano de Circuit Bending, pudo acceder a todos los trabajos, me, me pude contactar con él, le conté cuál era la iniciativa y quedó asombrado de, de todos los trabajos, pudo acceder antes de que se publicara, y él muy amablemente compartió un, un saludo para todas las personas artistas participantes, y dentro de ese saludo él manifestaba que él había tenido un sueño hacía mucho tiempo, y cuando era joven, cuando él escribía sin que le paguen nada, sin, solo por, por este amor a hacer esto, y con todas las contras que tenía en el año 60, por, por ser hippie, por estar tocando instrumentos experimentales, ir en contra de toda la corriente establecida, uno de sus sueños era que aumente el el número de instrumentos experimentales en el mundo y él veía ese sueño ya empezándose a realizar con este compilado y bueno, la verdad que quedé eh, muy, muy asombrado con, con su mensaje y bueno, también todos los artistas quedaron muy sorprendidos y además él estuvo en el estreno del mapa sonoro que fue el 10 de diciembre del 2020, se estrenó por YouTube y él estuvo en el chat también viendo todos los trabajos, comentando, intercambiando mensajes con las personas que estaban en el chat, los artistas, así que bueno, es un, una gran persona Reed, no solo su descubrimiento sino que él lo manifiesta en su forma de ser. Este es otro instrumento que él inventó, el odor Box, que lo desarrolló entre 1967 y 1968 que ya también es otro circuito modificado le puso unas, algunos elementos de la naturaleza para lograr también una búsqueda estética porque el circuit bending no solo es modificar eh, aparatos electrónicos y generar sonidos, sino que también hay, un, hay una búsqueda estética. Uno se puede quedar con la modificación y dejarlo así como está y usarlo. Pero también cuando uno realiza una búsqueda estética, eh, también apelas a, a la practicidad, a poder utilizarlo eh, capaz que hasta intuitivamente, aunque por ahí es medio complejo, pero bueno, son también búsquedas que plantea el circuit bending, como hay total libertad para dejarlo como lo encontraste, como encontraste las modificaciones, así todo el, el circuiterío al aire libre con formas de conectar o presentarlo de esta manera, una de las maneras así elegante, que parezca y que se vea sofisticado porque lo es y a su vez atractivo a la vista. Este lo, lo vamos a pasar, pero es un video donde doy cuenta eh, que... Cuando se presentó, en, ahí atrás de esa iglesia, en 1968, presentó este instrumento, el odorbox. Él es baterista, también toca diferentes instrumentos, tiene una gran colección de instrumentos del mundo, RIT. Y cuando era joven, presentó, estaban tocando con la banda, algunos temas hechos blues, algunas reversiones. Y él en un momento tenía, sacó de atrás la batería y empezó a activar ese sonido ese, el odor box la, la caja olorosa, digamos, este la empezó a activar y la gente se empezó a espeluznar con el ruido, con los sonidos, y empezó a venir un grupo de gente que ya lo tenía como en la mira, Reed, que querían le, le avisó un amigo, vino corriendo un amigo, le avisó, Rit, te quieren romper ese instrumento porque están en contra de todo esto, y vos estás en contra de lo que la sociedad plantea, así que bueno, él agarró y se fueron corriendo, se lo guardó, y vinieron, los alcanzaron, se estuvieron peleando, pero logró salvar el circuito. Por eso lo muestra en el video que vimos al principio. Lo muestra porque lo logró salvar, pero bueno, le costó un poco la vida. <ríe> sí, sí. Este es un... Hablando de Circuit Bending y los registros, se hizo el primer festival de Circuit Bending en el año 2004. Y estos, eh, estos festivales están siendo, se fueron registrando hay registros disponibles en, en internet, que yo después se los voy a compartir, pero es muy importante porque de repente se armó una gran escena de circuit bending a nivel internacional, y bueno, sobre todo ahí en, en Estados Unidos, en, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, se armó un, un, un festival impresionante donde se encontraron un montón de artistas haciendo circuit bending de diferentes juguetes, aparatos, eh, lutería híbrida, y, bueno, ha sido muy importante y es muy importante también para esta disciplina poder dejar registros y compartirlos. Porque también nos sirve a quienes venimos de atrás, que, venimos, eh, que conocemos luego esta disciplina, ver qué se ha hecho antes, qué, qué se estuvo haciendo, cuáles fueron las otras búsquedas. Por ahí uno puede continuar alguna búsqueda o le despierta la, la creatividad para hacer otro tipo de instrumentos y... Bueno, también entender que uno no, no es una persona que está sola, sino que estamos todos conectados, todas las personas de este mundo estamos conectadas de alguna manera y es cuestión de descubrir cuál es la, la, qué es lo que nos conecta. En mi caso particular es el circuit bending con diferentes artistas y la música. Bueno, ahora pasamos a experimentación sonora y cine y acá un breve recorrido como una, una preview de cómo se fue desarrollando, primero hubo experimentos con la luz de las civilizaciones eh, ancestrales, digamos, las antiguas civilizaciones fueron haciendo experimentos, viviendo que en cierta forma no vamos a poder acceder, capaz que nunca, salvo que se invente algún dispositivo, a ver cómo ellos interpretaban la luz, eh, la, luz la falta de luz, las imágenes, los sonidos. Luego, eh, uno, de los, uno de los dispositivos que cambió muchísimo y que fue un puntapié para poder avanzar un montón en este tema fue la cámara oscura, que primero fue desarrollada por Aristóteles, luego también Leonardo da Vinci hizo grandes anotaciones, y dejó un gran documento sobre esto. También se empezó a utilizar para, para hacer experimentos caseros. Luego vino acompañado el desarrollo de las ópticas, para poder hacer, avanzar con la fotografía. De ahí se fueron desarrollando diferentes eh, aparatos por diferentes personas eh, inventoras, hasta acercarse a la primera proyección cinematográfica de los hermanos Lumière en 1895, que ya ahí empieza lo que es el cine mudo, y estaba acompañado por, por piano, porque no habían descubierto todavía la forma de implementar el sonido a la película. Dado que, por lo que sabemos, cada peli, la película son todos cuadros como microfotografías para que una vez que corren a cierta velocidad se animan y parece que estuviera todo animado, todo como lo vemos con los ojos, pero en realidad son todas fotografías. Edison luego registra y logra registrar imagen y sonido al mismo tiempo con algunos experimentos en 1902 y la primera película... Sonido fue de Jazz Singer en 1927, pero en este caso se desarrolló un dispositivo para que el sonido estuviera grabado en unos discos, entonces se utiliza un fonógrafo acoplado al motor del proyector. Aquí vamos a hablar un poco en esa misma época, entre 1920 y, y bueno, ya en mediados de 1920. Lev Termen es un, un ruso, un, ingeniero ruso que empezó a hacer diferentes experimentos con la electricidad, con la electrónica, y en ese año desarrolla el theremin, que es un, un gran instrumento que también en, en circuit vending y en lotería híbrida se usa mucho, hay muchos proyectos para construir eh, Teremin, así que bueno, merecía un lugar aquí en esta presentación. Ahí podemos ver un pequeño video de cómo, cómo él mismo, el inventor, ejecuta el theremin. El theremin es una caja con un dispositivo que... Tiene dos antenas, la antena de abajo controla el volumen y la antena de arriba controla la, la altura de las notas, o sea, como la escala. Entonces, mientras más cerca y más agudo, más lejos, más grave. La, la curiosidad de este instrumento es que nunca se llega a tocar ninguna de las dos antenas, sino que es por proximidad o alejar las manos. En este caso, este instrumento, este no lo vamos a poner, este día vamos a poner el que sigue, pero... Eh, este instrumento se empezó a utilizar en el cine, en una de las películas, la primera película que se utilizó en esta Rocket Ship XM en 1950, en donde el compositor fue Ferdinand Goffrey. Ahí fue la primera película en utilizar este instrumento experimental para la banda sonora. Vamos a ver la, segun, la siguiente diapositiva y ese sí lo vamos a escuchar. Es El día que paralizaron la Tierra en 1951, también el compositor es Bernard Herrmann y ahí utilizó el theremin Ahí se escucha, ese es el, el clásico sonido de, de ovnis de platillo volador, es el theremin Y nos ha quedado grabado para, para siempre, que es, ese es el sonido. También esta es otra película, no, no vamos a poner el sonido, pero también la cosa de, de, de, otro, de otro mundo, también en 1951, utilizó también un theremin Entonces es muy, muy interesante encontrar ese tipo de ejemplos, donde de repente un instrumento que se desarrolló en el año 20, Recién en 1950 se empezó a utilizar y en el cine. Es, es muy, muy interesante y bueno, muy importante también para la historia de los instrumentos experimentales. También eh, acá hacemos como un paréntesis, hay un documental del año 2013, Electro Moscú, de Elena Tikonova y Dominik. Ellos desarrollaron un documental para contar la historia de la música electrónica en Rusia. Entonces, ¿cómo eh, empezaron diferentes personas como Termen y otro tipo de personas a construir eh, aparatos electrónicos y instrumentos experimentales con lo que tenían a mano? Por ejemplo, en una parte de, de la película, si la pueden ver, es un documental, ellos cuentan acá se proyectó en, en el centro, justamente en el centro cultural. De, no, perdón, esta no se proyectó, esta la pude ver, y ellos lo que cuentan es que. En la parte de, en, como en los dispositivos de, de americanos, uno aprieta una tecla y sale el sonido. Pero en los dispositivos que ellos desarrollaban, uno apretaba una tecla y bueno, salía lo que salía, lo que el circuito quería devolver en ese momento, el sonido era muy experimental. Y bueno, ellos también fueron capacitándose y descubriendo otro tipo de, de formas de hacer instrumentos. Bueno, este, el theremin fue un gran desarrollo junto a otros. Eh, después tenemos otra película del año 1956, eh, Forbidden Planet. Ahí, en ese caso, la música fue compuesta por Bebe y Luis Barron, que ellos fueron, son, eh, fueron una pareja y fueron los primeros en desarrollar, ejecutar instrumentos electrónicos totalmente construidos por ellos. Y lo, hay una anécdota muy interesante acá, que es que cuando fueron a registrar la música a la Federación Americana de Músicos, no lo consideraban como música porque era también la, la primera película en utilizar todos instrumentos electrónicos experimentales y ningún instrumento eh, común, digamos, habitual. Entonces fueron, los tuvieron que anotar como tonalidades electrónicas. Así se registró. Y en la película, el crédito de la música está atribuido a, a uno de los personajes de la película que es Robbie Robot. Podemos pasar a la la pestaña siguiente, que ahí está el, el ejemplo sonoro. También acá hacemos un paréntesis y está el documental Sister with Transistors de Elisa Romner, que se estrenó en el año 2020, lo, lo, lo sacó en el año 2020, y es un, el primer documental de eh, de mujeres en la música experimental electrónica entonces una de las personas eh, citadas ahí y de la cual se eh, pudo lisa encontrar registro es de, de, de la pareja anterior eh, de bebe barro y pudieron también compartir un montón de información registros hay mujeres que han hecho música de videojuegos diferentes también diferentes instrumentos desarrollo de sintetizadores podemos ver ahí el trailer también Después, eh, pensaba en cuál es la... Cuando uno piensa en experimentación sonora y cine, en todos estos sonidos raros, cuál es el primer pensamiento o idea que se, se le viene a uno a la cabeza. Y es, por ejemplo, que la experimentación está ligada a películas de ciencia ficción, de terror o de suspenso, y justo con estos ejemplos que estábamos viendo anteriormente, eh, responden a esa primera idea. Pero luego uno descubre que está presente en films de todo tipo. Acá vamos a hacer un, un pequeño análisis sobre la película de T, El extraterrestre, de 1982, dirigida por Steven Spielberg. Esta película, cuando estaba realizando este trabajo, para esta charla, me llamó poderosísimamente la atención, porque es muy, es muy influen, eh, genera una gran influencia en muchas personas, a mí en su momento cuando la vi, eh, que la volví a ver de nuevo ahora, y en su momento entendí que no había cosas que no había captado, pero ahora de grande, y también realizando esta experimentación sonora, circuit bending, y, y todos estos instrumentos, descubrí un montón de cosas en esta película que, que me llamaron mucho la atención y me parecieron fascinantes. En este caso, una de las primeras que... De las cosas que descubrí es viendo, en, este, pensando también en cómo era la voz de T, cómo la habrán logrado, viendo, empezando a ver documentales de cómo se había realizado, encontré este documental en donde ellos relatan cómo se originó la voz de T. Bueno, ahí voy contando mientras tanto, mientras va pasando. Eso, lo que hace Steven Spielberg es primero él hacía los diálogos de T con esa baja, y ti, y ti. Y después <ríe> le pidió a una, una colega grabar a las primeras líneas, después grabar a todas las líneas de T, y empezó a participar todo el personal, gran parte del personal de la película, a, grabar, a regrabar de nuevo las líneas. Entonces fueron editando entre capas, entre grabar y bajarle la velocidad o aumentarle la velocidad a la cinta, y de ahí se fueron generando las diferentes frases de T, también sonidos, utilizaron sonidos de como ronquidos, ladridos de animales, sonidos de, de ambiente, todos modificados, y con eso lograron la voz de T. Entonces, cuando uno la ve, la ve de vuelta y, y empieza a prestar atención, empezás a, a, a identificar sonidos que te son familiares, que en su momento también nunca se te hubiera ocurrido que iba a haber un sonido de un perro eh, siendo parte de T, ¿verdad? Bueno, acá no lo vamos a poner, pero básicamente... Eh, lo que hace la historia de T es que queda varado en la tierra, baja la nave, bajan a buscar, no recuerdo bien qué es lo que bajan a buscar en la tierra, tampoco lo muestran, y él queda varado porque se, se encuentra como unos caramelos que le gustan, encuentra los caramelos tirados, empieza a comerlo y bueno, se sabía cómo alejar la nave, vienen unos como agentes del FBI a, porque descubren que estaba la nave, la nave se va y queda T abandonado, que hasta, hasta en ese momento de T no, no se llama T, y bueno, logra contacto con, con Elliot, llega a su casa, Elliot bueno, lo recibe, toda todo una historia. Y en un momento, que es lo que el Ete, empieza a aprender a hablar con, con Elliot y con la hermana, y logra decir, Ete, home, home, como que Ete querer llamar casa. Y bueno, él era de una civilización, por lo que entendemos de la película, muy avanzada, y entonces se encuentra en, en la casa de Elliot, diferentes eh, aparatos electrónicos. Ese circuito que se ve abierto es un juguete de la época, que se llama Speak and Spell, y entonces él construye un intercomunicador con un Speak and Spell, un tocadiscos, una sierra, eh, a la sierra nunca muestran, pero la sierra está pintada y tiene como calados en diferentes partes, está raspado, entonces, y después tiene una percha con unos ganchos de, de pelo, los invisibles que le decimos acá, entonces funciona, el, el, el disco de la sierra funciona como si fuera una tarjeta perforada, las tarjetas perforadas que van en la computadora de, de, de Antaño, un transmisor de, de televisión, un componente de, de un microondas, una lata de café, y todo eso lo va conectando a un walkie talkie también hay. Entonces, él lo que logra es hackear el speak and spell y crear un intercomunicador, la sombrilla. Tampoco lo muestran, pero la, la, la, la cubren todo por dentro con papel de aluminio, entonces funciona como una antena parabólica. Ese, ese intercomunicador, el supuestamente programa, que quiere llamar a que lo llaman, que lo vayan a buscar, eh, lo dejan en, en una parte abandonada del bosque y lo atan con una rama, entonces la rama va moviendo la percha, el, el disco, el disco tiene enganchado también un tenedor y un cuchillo, entonces todo un, todo un mecanismo... Eh, todo mecánico y que lo manejaba la naturaleza con la rama que movía el, el, el eh, ¿cómo se llama? La sierra. Y con eso dejaban eso como que mandara el mensaje como, vengame a buscar, vengame a buscar, venganme a buscar. Y bueno, la verdad que fue muy asombroso descubrir <risa> este este invento de ET, un intercomunicador con un juguete de la época el Speak and Spell. El Speak and Spell me puse a... a investigar por qué habían hecho ese instrumento, ese, perdón, ese dispositivo, y descubro, y a ver, buscando quién lo había hecho, por qué habían usado una Speak and Spell, eh, descubro en la revista 73 Magazine, de abril de 1983, que le hacen entrevista a una persona, que es Henry Feinberg, y ahí Henry Feinberg, él trabajaba en la compañía AT&T, y él estaba en un programa de Estados Unidos, de la televisión estadounidense, que se llamaba The Mr. Wizard, en donde él hacía, eh, con otra persona, eh, construían diferentes máquinas, las contraptions, que se llaman, que son todas máquinas mecánicas, como, por ejemplo, eh, cuando uno pone una, una bolita de un pinball y va haciendo todo un recorrido, y toca esto, toca el otro, y esto activa una palanquita, y se mueve, y baja, y sube. Bueno, él estaba muy acostumbrado y a hacer ese tipo de proyectos porque era un programa que se, se emitía en la televisión y a, el objetivo también del programa era construir eso, esos dispositivos con eh, utensilios que estuvieran en la casa, con nada de estrafalario entonces cuando él era muy, muy conocido por esto lo llaman de la productora Steven Spielberg eh, para decirle que querían contratarlo y que haga, para que haga un intercomunicador, no le habían dicho que cómo, ni, por qué, ni, ni qué instrumento, ni qué, apa, ni qué utensilio utilizar, más que fueran utensilios caseros. Entonces, bueno, él desarrolló un primer prototipo que cuenta ahí en la entrevista, y en ese primer prototipo eh, estaba hecho para que funcionara dentro de la casa, pero de ahí cuando se lo presenta a, a la asistente de Steven Spielberg, le dice que no, no, no podía ser porque tenía que ser un, un, un dispositivo que estuviera al aire libre. Entonces ahí desarrolla este segundo dispositivo con el Speak and Spell, con el tocadisco, la sierra, que lo estuvimos viendo recién. Y eh, lo, lo más asombroso es que el dispositivo funciona. Y él, en la película se ve, que cuando ET hackea el Speak and Spell, eh, se ve en la película que la pantalla cambia los símbolos. Entonces él cuenta que eso lo logró también haciéndole, no dice Circuit Bending, pero dice interviniendo el circuito probando diferentes conexiones hasta que logró que la pantalla quede así tildada, glitchada, y eso se pueda ver. Y lo de que fue el sonido, él no lo modificó, pero lo dejó como para que se pudiera utilizar, pero después de, de postproducción no utilizaron el sonido del Speak and Spell, sino que utilizaron otro tipo de sonido. No, no hay sonido en realidad, no hay sonido del, del dispositivo en sí. Acá hay un video de él contándolo cómo funciona, lo podemos ver un poquito. Entonces, bueno, ahí él va contando, va mostrando, esa es una réplica que hizo porque hizo el, el, el comunicador para la película e inmediatamente hizo una réplica para tenerla, para no olvidarse de cómo lo había hecho, de tenerla igual. Y esa réplica la donó un museo y esa está exhibida permanentemente. No recuerdo bien el nombre del museo ahora. Y eso también fue un evento donde hicieron la presentación para hicieron el aniversario de la película de T con la música en vivo y ahí bueno él muestra por qué eh, no, no dice por qué él explica en Spell pero él, él decide utilizar ese aparato que era un juguete relativamente nuevo había salido en el 78 y la película de Steven Spielberg se filmó en 1981 así que justamente ese juguete lo que permite es escribir palabras y uno el, el juguete la deletrea entonces uno empieza a aprende a deletrar, a hablar y hay diferentes niveles de, de juegos donde uno puede, te hacen preguntas, el, el aparato, cómo, cómo se escribe casa en inglés. Entonces vos escribís y el, el, el aparato te dice, correcto, siguiente. Entonces, bueno, por eso él también se le ocurrió. Acá este no lo vamos a poner, pero cuenta una anécdota de que, de esto de que sí funciona el dispositivo y que además eh, lo que dice, en realidad, el, la tarjeta, el disco perforado, el disco con las conexiones, lo que escribe realmente es, I love you Debbie, que él se lo dedica a su esposa, y que, bueno, en ese momento no estaban casados, pero ahora ya hace más de 30 años que estaban casados. Y también cuenta que en la filmación, como lo habían dejado ahí sobre el roque y mojaban todo, para que, porque era, un, era en el bosque, pero en realidad era un set, era un set de filmación simulando el bosque, eh, en un momento se mojó toda la roca y se mojó el Speak and Spell, dejó de andar, entonces bueno, salieron corriendo a buscar un secador de pelo, a tratar de secarlo, verlo, sacarle las pilas, ver si podía andar, no podía andar, bueno, hasta que en un momento se solucionó y en la parte de la película en donde muestran que, que funciona, que manda el mensaje y, y Elliot dice, it's working, está funcionando. Él en voz baja y Steven Spielberg, los dos decían, it's working, it's working, estaban también asombrados de que hubiera funcionado para la filmación. Entonces, lo que les contaba antes, Spica de Spell, este es un juguete didáctico por, eh, que lo desarrolló Texas Instrument y lo presentó en el año 1978. Eh, fue una novedad en la época porque permitió grabar un montón de frases, de letras. Eh, y sintetizarlas, ese fue el equipo que lo desarrolló, y fue un gran avance en la tecnología y su objetivo era que lo incluyeran en los colegios como un, una herramienta didáctica, ¿verdad? Y también como que la, la, las personas, los chicos y las chicas pudieron jugar y aprender jugando, a deletrear, a hablar, cómo se escriben las palabras, etcétera. Este no no lo vamos a no lo vamos a poner pero es el comercial lo ponemos lo ponemos sí porque es el comercio donde se puede escuchar la voz del Speak and Spell ahí vemos las tres variantes el Speak and Spell el Speak and Mat y el Speak and Read que fueron las tres variantes que sacó Texas Instrument a partir del 1978. y el dato es que probaron varias voces para registrar la voz principal de, del juguete y bueno, la que quedó es la de Hank Carr, que era un locutor de la época, que lo escuchaban en la radio, y bueno, lo contactaron, porque dijeron, él tiene que ser el que grabe las voces. Entonces también ahí tenemos esta búsqueda de diferentes voces en, en la experimentación, y en un juguete electrónico que fue revolucionario en la época, ¿verdad? Bueno, eso también está el registro en SoundCloud, que se puede buscar con, con esa información, la Voice for Speak and Spell. Están las pruebas en crudo, de todas las personas que hicieron las audiciones, incluida Hank Carr. Entonces, bueno, después uno se pone, las escuchas todas, y te pones a identificar que, cuál es la de Hank Carr, y, y bueno, es, es un trabajo muy de, de, de Ñonies, digamos. Entonces acá lo, lo interesante es que el Speak and Spell salió en el año 78, y Kuwait y Richard también lo intervino en ese año. Entonces por eso fue que elegí la película ET, porque salió un, por primera vez un juguete modificado, eh, que funcionaba, y en este caso, Reed Gazala, cuando lo, lo encontró, cuando lo vio que salió, él cuenta que fue revolucionario para la época, porque de repente podía hablar el juguete, era un juguete donde había voces, entonces él inmediatamente consigue uno y decide modificarlo y desarrollar lo que él llamaría incantor. Entonces ese es el primer encantor, el primer encantor en, que se presentó en el planeta Tierra, eh, que es así rudimentario, la plaqueta del, del juguete con los controles por fuera y montado en una caja con un cartón y el parlante. Bueno, no lo vamos a poner, pero él cuenta que, que él eligió la Speak and Spell por, justamente por esto, por, por el tema de las voces, porque de repente podía lograr eso, modificar voces y en un juguete donde era para aprender él encontró una riqueza en que poder trabar una frase que diga ah, ah, ah, ah, rr, ah, toda esa una riqueza sonora que no había hasta, hasta en ese momento que apareció el Spick Después él sacó en el año 1993, él, él venía ya produciendo música, sus propios álbumes con su sello Title y sacó el, disc, el cassette. There is a secret garden, y ese cassette está grabado todo con sonidos de la speak and spell. Ahí podemos ir viendo las otras fotos, donde él, a él también hacía las artes de tapa. Entonces, bueno, está en la lista de temas, todo con una psicodelia muy presente. En la siguiente foto, ahí podemos ver, en la siguiente diapositiva, perdón, ahí podemos ver que en el, en el librito del cassette, incluía la imagen del Speak and Spell y eh, del Incantor, para él se había llamado Incantor, y contaba que todo el cassette, había hecho toda la música, había sido hecha con este juguete modificado. Y ahora creo que podemos escuchar un, un pedacito del tema, de uno de los temas. Sí, entonces fue grabando capas de, de las modificaciones y bueno, fue montando en un trabajo estéreo de diferentes canales y fue componiendo la música de este álbum que sacó en Kassel. Acá tenemos un, una parte de algunas de las series de Encantors que él fue desarrollando. También con esto que hablábamos de la búsqueda estética. Entonces, algunos son Speak and Spell, Speak and, and, and Read, Speak and Matt. Ahí tenemos varias eh, diferentes modificaciones y búsquedas estéticas que él fue logrando. Y también le fue generando un nombre a cada uno. Ahí hay otros más, otras variantes. Él ha hecho muchos instrumentos para diferentes artistas que le han solicitado. Ahí en el último tenemos uno que le encargó Towa que él formaba parte del grupo de, este, de los 80 Delight, también DJ y productor electrónico. Acá también es un video de uno de los Encantors, eh, pero lo vamos a pasar. Eh, es el Unigom, que también, como suena, son de ejemplos que él va a su Y ese es el juguete, el Speak and Spell, pero modificado. Y ya con una búsqueda muy estética Y donde ya ni se reconoce el juguete a simple vista eh, Bueno, esto también lo vamos a pasar le Seguimos porque también en cuenta esto Porque elige el incantor Y acá me queda un interrogante sin resolver Por el momento Y es saber si Henry Feinberg El diseñador de este comunicador de T Conocía los incantors de Rit Gasala Que él ya estaba haciendo al mismo tiempo Logré encontrar una dirección de mail De Henry Feinberg le escribí con tiempo de anticipación para ver si me podía contestar estas preguntas, pero bueno, hasta el día de la fecha no he recibido la respuesta, así que me queda el interrogante, pero me gustaría saber mucho, porque además tiene una curiosidad de la película de T, es que eh, ya al principio, cuando el personaje eh, Elliot le está mostrando los juguetes que tiene en la habitación, se ven las marcas en primera plana, en la marca de tal juguete, de tal aparato la marca de la gaseosa que toman, eh, él también hace una reminiscencia a Star Wars, entonces le muestra a unos personajes, este es Boba Fett, este es tal personaje, este es otro, entonces está, está vendiendo la película, eso también está vendiendo, y está conectando con otra película que también, si nos ponemos a analizarla, tiene un gran trabajo de diseño sonoro para lograr los sonidos estos espaciales y las sonoridades que están tan grabados nos quedan en la cabeza. Acá ve, hay varios ejemplos de Speak and Spell modificados eh, por Circuit Bending. Este, si avanzamos al minuto 11.45, es todo un Speak and Spell que lo modificó este artista, Log Lukman no, no computer, y ya lo, le puso secuenciadores, lo conectó a unos sintetizadores atrás y, y explota, la verdad. Este es otro ejemplo. De una Speak and Read, que es otra, otra de las variantes. Esto ya es una búsqueda bastante extrema. Eh, Kulem Björk en el minuto 247 lo que hizo es montar el Speak and Spell y separó todos los botones que activan cada letra, los separó cable por cable a, a un pulsador externo, esos pulsadores los puso en cada traste de la guitarra, entonces él cuando toca así va tocando las diferentes letras y va modificando de, de la boca de la guitarra que está ahí montado en la speak and Eso lo podemos ver en el minuto 2.47, ahí se ve más en acción, y con un, poco de, un pedal de reverb le pone. Y acá eh, justo está conectado el amigo droide Zen, Guillermo Doyle Larrea, de Ecuador, él fue uno de los artistas que respondió a la convocatoria del mapa sonoro latinoamericano Circuit Bending, y justo la obra que él presentó que utiliza eh, todos estos aparatos, todos estos Speak and Spell, Speak and Mat y Speak and Read, así que le vamos a poner play y bueno le mandamos un saludo que está ahí conectado. Eh, hay que avanzar a la, a la hora 22 minutos, una hora 22 minutos. Este lo vamos a poner un ratito eh, para como terminar con el tema de la Speak and Spell. También eh, eh, Read cuenta en, en estas entrevistas que como fue el, primer, eh, el primero en modificar el, el Speak and Spell y empezó a tomar eh, notoriedad esa modificación, para muchas personas que querían empezar el Circuit Bending, empezaron a adquirir Speak and Spell y a modificarlo. Entonces también es muy importante en el mundo del Circuit Bending, que es como la puerta de entrada para muchas de las personas que arrancaron con esta disciplina, modificar este, este juguete. Por eso también lo elegí. Eh, hay cosas, en, en, en mi caso, por ejemplo, acá en Argentina, yo todavía no he podido conseguir ninguno, arranqué por otro tipo de, de aparatos electrónicos y también, bueno, la cuestión del de cambio no, no nos hace muy accesible importar uno, digamos, aunque sea usado, pero bueno, en el exterior y, por ejemplo, Guillermo pudo hacerse de, de su stock también muy de poquito, con mucho esfuerzo, pudo ir consiguiendo y, y empezar a modificarlos y, también de, de seguir esta tradición de, del primer juguete masivo modificado, que es la espica en Acá pasamos ya a lo que es diseño sonoro. Pues acá les compartí un video de Ben Jacquier, que él hace un, su versión de cómo sería que se arma eh, Megatron, cómo se, se, se arma, se, sí, se arma, no sé cómo decirlo. Entonces, bueno, también lo compartí este video, porque no hace falta uno tener... En diferentes librerías o invertir, sino que uno puede salir a, a, a la realidad misma, e ir a buscar a una chatarrería, a un, a un descampado, agarrar una lata y grabarla y empezar a activar mecanismos creativos de la cabeza y con herramientas, con un software, uno puede empezar a editar y lograr resultados increíbles y y hasta divertirse, porque hasta él se divierte cuando <risa> encuentra su sonido y queda maravillado, y todo lo utiliza para hacer su propia versión del de sonido de Metro. Después también no podía dejar de mencionar los artistas Foley, en honor a Jack Foley, que fue el primero en empezar a ponerle sonidos a las películas, los sonidos de las cosas, de los ambientes, de, de, todos los, de la caminata, todo lo que es postproducción, fue desarrollado por Jack Foley, y bueno, de ahí vienen los artistas foley. Este es un pequeño video, ahí podemos verlo. Entonces, bueno, también uno se puede hacer, ir haciendo un stock de diferentes utensilios, eh, reciclar telas, eh, maderas, guantes, ganchitos y empezar a, a buscar qué se, hace, qué se asemeja más a, a una caminata de un perro, a una tormenta, al vuelo de un, de un pájaro. Pero también el, el motivo de este video es que con todas estas que le vamos, les voy compartiendo, tomen diferentes herramientas para empezar a, a desarrollar sus propias librerías sonoras y no quedarse con que, uy, no pude, no tengo un sample de, de una lluvia, de una selva. Uno lo puede desarrollar y crearlo y, y utilizarlo y hasta va a ser capaz que hasta mucho mejor porque va a estar de acuerdo a lo que vos sentís que debería mostrar esa imagen en lo que estés creando de manera audiovisual. Acá vamos a pasar ya a otro nivel que sería, digamos, de la cultura maker, de los hacedores, de las personas que se dedican a construir instrumentos con diferentes eh, aparatos y descartes, o también eh, con elementos a medida. En este caso, Mark Corbin, un compositor, le, le, le pidió que le realice Tony Dugan Smith una máquina que le permita hacer sonidos para películas de suspenso, de terror, para crear sonidos que él no encontraba y que no, y que no eran los que, y los que él encontraba, no, no, no coincidía, él no los sentía como propios. Entonces, desarrolla este instrumento y lo podemos ver. Y vamos al siguiente que ahí lo toca y no, no habla. Después, ahora viene la parte de los proyectos. En este caso, son todo, esas son algunas de las búsquedas que uno puede realizar construir, puede generar sus propias librerías de sonidos con lo que tiene, con un micrófono, grabarlo, editarlo en la computadora, crear este tipo de instrumentos. Y este tipo de instrumentos, como el que veíamos recién, es algo que les voy a compartir para que puedan realizar. Y es básicamente utilizando un piezo eléctrico o micrófono de contacto, que es ese disco que se ve al medio. Es un disco que se consigue, es del tamaño de una moneda y vienen hasta más chiquitos lo habrán visto si alguno ha desarmado una computadora alguna vez, en el buzzer, el, el que hace el pip en, la, en, la, en los CPU, es un, un micrófono de contacto conectado para que haga el pitido. Entonces lo que les propongo es que consigan un micrófono de contacto, pueden comprar un poco de cable y un conector de línea, como el de guitarra, y entonces se suelda un cable en el centro, en el centro blanco, otro cable en, el, en la parte dorada, y de ahí se conecta, como si conectáramos a, a, un, a, a la línea, se conecta ahí, eso se enchufa a un amplificador, y este micrófono de contacto lo que hace es amplificar cualquier superficie donde esté conectado. Entonces uno puede conectarlo a la mesa, puede ponerlo sobre la mesa, dejarlo pegado con cinta, y se enchufa a un amplificador, y todo lo que haga sobre la mesa lo va a captar el micrófono. Entonces de ahí en más, este es el principio que utiliza la máquina anterior, tiene micrófonos de contacto y algunos de guitarra, pero para amplificar esos sonidos de las reglas, de cuando mueve la manivela y suenan las cuerdas, o las otras antenas que están en la punta y las suelta y rebotan, tienen todo micrófono de contacto y además tiene efectos de sonido, tiene eh, sí, efectos, algunos pedales de efecto que él después muestra, pero ya en, en un simple uso uno puede amplificar sonidos que por ahí con la audición normal... No parecen muy interesantes, pero cuando uno los amplifica con este tipo de micrófono eh, se logran sonoridades increíbles, como veíamos recién. Ahí queda, se ve cómo queda armado, en este caso yo ahí le puse al micrófono de contacto, hay un cable que va a un, un interruptor para prender y apagar y después va a la conexión de línea. Se puede hacer sin o con el interruptor, yo les puedo compartir después un, un tutorial de cómo armarlo, eso lo voy a compartir. Pero es un diseño muy simple y bueno, si me lo quieren preguntar también, este, cualquier consulta es bienvenida para que lo puedan armar. Y acá tenemos unos ejemplos de esto que hablábamos de, del emprendimiento que tengo con mi hermano y con, con mi compañera. Cantaruti instrumentos, que son instrumentos a partir de circuit bending y de lutería híbrida electrónica. Entonces en este caso vamos a ver algunos de estos instrumentos realizados con piezo eléctrico. Al principio el efecto simple, después el, efecto, el sonido con... Con un efecto y después con una base. Es una caja con descartes de madera reciclados, todos resortes de diferente tamaño y el micrófono de contacto y la salida de línea. Estos videos los filmó Danilo Cantaruti, mi hermano que está ahí también conectado. Le mandamos un saludo. y Ya estamos terminando. Esta es la, la penúltima pestaña. Cualquier consulta, inquietud que tengan, si quieren aprender a construir sus propios instrumentos, eh, tienen alguna duda o quieren ampliar sobre lo, lo, lo que hemos visto en esta charla, me pueden escribir por Instagram, en @laucant y si no por Facebook, a Laureano Cantaruti. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado por su atención, a vos, Michael, a todo tu equipo, a todo el Festival Ultracinema por esta invitación, a Iraí Fernández por, por conectarnos, por hacer esto posible, y también a la Embajada de la República Argentina en México, que también está apoyando esta charla y ha difundido también esta participación. Laureano, pues nos quedamos sorprendidos. Bueno, yo personalmente estoy sorprendido porque... Este, hay algo que siempre me ha motivado en todo mi proceso creativo, que en realidad el, el organizar ultracinema me deja poco tiempo para, para alimentar esta parte, pero es la cosa musical, por ejemplo, me gusta editar con música, ¿no? y, pero yo no puedo tocar instrumentos. Si yo hubiera descubierto esto antes, yo creo que ya, ya no hubiera sido buen músico, porque es, me parece brutal y por supuesto está, ya lo mencionabas al principio, está súper uh, adecuado para, para esta edición hacker, no o sea, literalmente es hackear los instrumentos, para sí. sacarles jugo, es, es, es ya lo dice tu hermano, es espectacular, la verdad es que el trabajo es fascinante y, y no se necesita más que la imaginación, ¿no? Y seguro que echando a perder se aprende, sobre todo en eso Sí, totalmente. Entonces, te, te digo, a mí me, me fue así como a aleccionador, eh, interesantísimo, y comprueba, no sé tú qué piensas, Antonio, eh, una vez más, que como el cine tradicional se nutre de la experimentación, en este caso tú lo dejas muy claro, de la experimentación sonora, aunque empezó el, el aparatito de, de intercomunicador de ET, a lo mejor es como sí. una especie de, de juego, de más que de que funcione como prop, pero parte de ahí toda una serie de situaciones que, bueno, ya las... las o sea, es, es increíble la, la, la recopilación que hace, la importancia que tiene este juguete, ¿no? Al final de cuentas, de eh, el, el trabajo de, de, del del creador del, del concepto, eh, con, con un juguete que, pues, en realidad, eh, no sé, me parece que, que es, es, es como pensar, por supuesto que es como parte del cine, experimentar, pensar fuera de la caja y crear todo un universo sonoro a partir de algo que, que estoy seguro que sus, sus sus creadores nunca se imaginaron, ¿no? O sea, los señores no, de Texas, es, Texas, Texas Tuvo una devolución, barrit le comentaron... Eh, un agente de, del equipo de Texas, de que por, por medio de una entrevista le preguntaban qué pensaban el equipo de Texas Instrument de que estuviera Reed y otra gente modificándolo. Y fue como que ellos no se esperaban ese uso. Pero que bueno, mientras ellos modificándolo seguían disfrutando del, del juguete, ¿por qué no lo iban a hacer? Entonces también es eso, ¿no? De, de repente uno tiene una idea y uno lanza al mercado tal aparato. Y, eh, por, por ejemplo, los Walkmans. Los Walkmans también fueron hechos para escuchar cassette, y el primer Walkman se lanzó, pensado en que dos personas escuchen al mismo tiempo, entonces tenía dos conectores de auricular. Pero inmediatamente Sony vio que la gente lo usaba eh, solitariamente, solamente no querían compartir, cada uno quería tener su Walkman y escuchar su música y no tener dos auriculares, y ahí se eliminó uno, y de repente también en lo que es Circuit Bending, el Walkman también es un aparato muy usado para modificar la velocidad del, del motor. Entonces, de repente, esto se logra eh, que la voz suene más grave, más aguda, uno puede sampler una nota, y de repente hace... Y de repente un, un sinfín de posibilidades con un Walkman que no estaba pensado para eso. Entonces, el Circuit Bending es eso también, es este hackeo a lo tradicional sin... Necesidad de tener conocimiento que es la aclaración que, que hacíamos del circuit bending y buscar, experimentar, pensar en qué sonoridades uno eh, quiere encontrar o de repente escuchaste algo que pasó en la calle y querés replicar ese sonido y empezar esa búsqueda sin miedo, sin miedo porque en el camino de repente vas a encontrar un montón de sonoridades que tal vez no es esa, no lográs capaz que nunca replicar ese sonido, pero esas sonoridades... Te enriquecen un montón y dices uy, logré este sonido con la puerta de la heladera, por ejemplo. Entonces, bueno, sí, es así. Y eso nos pasa, lo que hablamos también en el podcast, con cada artista que, que entrevisto. Pasa esto, que de repente uno ya disfruta de otra manera el ámbito. Pasa, hay una manifestación en la calle, una protesta, o de repente están todas las bocinas de los autos sonando, y es como que yo me quedo así escuchando atento. Y me llama la atención de otra forma, no me molesta, al contrario, <ríe> como que le veo una riqueza que antes no le veía, por ejemplo. Sí, no increíble, no sé no sé qué piensas Antonio, pero también otra cosa que, con la que me quedo antes de, de darle la palabra a Antonio es cómo eh, esta, es, puede haber una unión mucho más cercana con eh, eh, artistas de circuit vending y, y, y cineastas experimentales, yo creo que de ahí puede haber conexiones interesantísimas para que unos hagan películas y otros hagan el, el, el diseño sonoro, y sí. digo, estas cositas simplemente esto que nos mostraste, ¿no? estos ejemplos, yo ya me los estaba imaginando con, ¿no? con, con, con películas, con imágenes, ¿no? esto puede ser ser brutal, no sé ¿qué piensas, Antonio? La, la verdad es que yo también estoy así como muy, muy sorprendido, y de hecho creo que Iraíz fue nuestra primera invitada al, al podcast, podcast más pirata de las redes, y entonces pues ya veníamos hablando un poco acerca de justamente estas posibilidades inmensas que tiene el circuit bending, y además asociarlo, amalgamarlo con, con, con lo visual, ¿no? que de pronto me, me, se me antoja a mí más, más orgánico que la misma música extradiegética en el cine, donde de pronto manipulan al espectador y le tocan el violín más pequeño del mundo para que, para que llore en el momento específicamente. Sí. Eh, y, y a mí me parece terrible esa manipulación del, del espectador, ¿no? Yo difícilmente uso música en... En, en los proyectos cinematográficos que hago y justamente porque estoy en busca de ese sonido que no tenga que ser música en el sentido estricto de la palabra, en el sentido clásico de la palabra y entonces a mí me parece estas, estas posibilidades, pues también hasta cierto punto narrativas del, de estos sonidos eh, pues sí, que están, que están rompiendo ¿no? con, con, con los paradigmas. Obviamente, estoy de acuerdo con Mincha en el sentido de que esta clase que nos has impartido finalmente tiene todo el espíritu de esta edición del festival, pero no solo eso, sino todo el espíritu de de, de, pues de reapropiación. no. De pronto, dice Mincha, vamos a pensar fuera de la caja, pero incluso hasta la caja del dispositivo sí. puede servir para algo no entonces es algo extraordinario lo que, lo que me parece y además ha, hablas de, de las manifestaciones eso eso así con todo sarcasmo eso nunca pasa en nuestra américa latina entonces este ¿cómo, cómo, cómo es posible no pero bueno finalmente yo creo que yo creo que es, es un es una parte que que, que durante muchísimos años ha estado como, como, estuvo muy relegada en la industria cinematográfica, en particular de nuestra región, de nuestra América Latina, pero yo creo que es interesantísimo el hecho de decir, eh, bueno, podemos alterar el, el, el sonido de esto, podemos crear algo, mi hijo, ya le, ya le dije que que se conectara, pero nunca, nunca me, me peló, porque él justamente es el que está haciendo esto también, ¿no? Entonces, eh, ojalá la vea en, en algún momento, porque creo que, creo que tu, tu clase nos, nos, nos revela cosas súper interesantes, de cómo, cómo amalgamarlo, ya te sigo, ya te sigo en, en Instagram. Ah, porque, bueno, gracias. Eh, y, y yo creo que te voy a hacer unos pedidos de, de, de instrumentos o a lo mejor hasta nos vemos en algún punto del planeta para aprender justamente y compartir sí. como, como todo esto que es extraordinario, yo te, yo te agradezco muchísimo este, este tiempo, si sí, ha sido como, como, como dar vueltas y vueltas y de pronto la logística nos, nos cuesta trabajo, pero... Pero, pues qué bueno que, que nos pudiste acompañar, Laureano, y pues te agradezco enormemente el tiempo y, y los ejemplos, ¿no? que yo creo que nutren muchísimo y nos da una idea de la riqueza enorme que es hacer este, este tipo de, pues de trabajo, ¿no? De este tipo de trabajo. Porque de pronto a los que hacemos cine se nos olvida que el, que el sonido es una parte importantísima e integral. Y, y, y siento que, que sí, justamente esto acerca ¿no? a los creadores, tanto de sonido como de imágenes en movimiento, más justamente que la música, como digo, no en el, en el sentido clásico, y pues bueno, un saludo y abrazos hasta, hasta Córdoba. Gracias, gracias. Pues, pues sí, Laureano, quedamos muy, muy contentos, sorprendidos y esperemos que la gente que lo vio, y si no, pues la gente, esto se queda, la idea de este tipo de, de, de ejercicios son que se queden ahí para la posteridad, es una clase riquísima que vamos a, a, a seguir promoviendo para que la gente que no, que no tuvo oportunidad de verla, pues la, la, la, la disfrute después, porque si sí das, das muchas pistas, encontramos muchas conexiones con la creación audiovisual en general, y esperemos que esto sirva como para, para, para, para generar otros... Eh, eh, puntos de contacto, y sí, ojalá que nos alcance la vida en algún momento para, digo, no sé si para traerte pero sí como dice Antonio, para encontrarnos en algún punto <risas> del universo y poder to tomar un taller, estaría fantástico este y, y bueno, pues no, no nos queda más que agradecerte a a, a, a ti, Laureano, que hayas tenido la, la, la amabilidad de, pues, de compartirnos estos saberes que que, que siempre siempre enriquecen, y ahorita, pues, en la edición hacker, mucho más. Eh, bueno, gracias a ustedes, gracias a vos, Michael, a Antonio, a todo el equipo, y bueno, toda la gestión eh, es así, yo lo comprendo, que por ahí hay idas y vueltas, y por ahí uno dice, bueno, tiene la planificación, y de repente aparece algo que no estaba en los planes, se va eh, cambiando todo, pero bueno, es parte de la gestión, la gestión es así, eh, pide que, uno seamos, que la persona sea plástica y elástica y se sepa adaptar a, a, a esto, a, a, la, a las cosas que pueden ir surgiendo, pero bueno, lo importante es que estamos acá y sí, quedamos en contacto, yo encantado de compartir, eh, me sentí muy contento, muy cómodo, muy a gusto, espero que también lo aprovechen muchas personas, que si lo vieron ahora, que lo vean en diferido, y justamente mis puertas están abiertas para lo que quieran aprender, lo que quieran saber, pero justamente la idea es que más personas hagan esto y más personas piensen, o adentro de la caja, qué hacer, que por ejemplo puede ser adentro de la misma habitación, con qué pueda hacer la banda sonora de, de esta obra, o salir a la calle o, o estar en algún lugar y decir, saco el celular y grabo ese sonido porque me gustó, o lo hago yo, o me construyo una máquina, es todo válido y... Insisto en que la búsqueda personal es muy rica y muy valiosa y genera resultados mucho más acordes a uno que si uno se queda con lo que ya está hecho y punto. ¿no? Entonces sirve hasta un punto, pero también es necesaria esa búsqueda personal porque nos enriquece no solo a nosotros como personas, sino al resto de las personas también le da un gran aporte que por ahí uno no se da cuenta y de repente pasa esto con el circuit vending, alguien que de un error lo... Eh, decidió hacer toda una filosofía y acá estamos, un montón de personas replicándolo y conectando con ese sentimiento desde el, desde el primer contacto. Fantástico, Laura. Yo creo que le vamos a agregar otro, otro hashtag a todo el movimiento. No solo nada es original, sino además todo se vale, ¿no? <risa> sí. Realmente ya nos demostraste que todo se vale porque eh, podemos, eh, como lo dices bien, agarrar sonidos de, de donde sea, y, y, y, y trabajar con ellos. Pues bueno, Laureano, te, te mandamos un abrazo hasta Córdoba, te agradecemos muchísimo. Bueno, un abrazo seguimos, grande hasta México. Seguimos en contacto, y bueno, los eh, antes de despedirnos, vamos a hacer una breve eh, presentación de lo que tenemos en puerta para el festival, el próximo viernes 18 de marzo, Tendremos precisamente un evento en Puebla, en San Pedro, Cholula, que incluye un, eh, una sesión de Circuit Pending. Presentaremos eh, este espacio que se llama Impronta Lab en, eh, eh, en eh, Cholula, les decía. La selección de cine experimental mexicano del de 2022, que son las, los, el, el, una selección de, de, de, de cortometrajes mexicanos de la edición pasada que bueno, presentaremos allá en, en este lugar Impronta Lab. Eh, Iraiz Fernández, en su, bajo su, su sello de Circuit Vending Nut, hará un, un music live set para dar paso al homenaje nacional a Jimena Cuevas que visita Puebla y pasaremos la compilación de cortometrajes que se llama Recuerdos de un apocalipsis. Y terminando en otra faceta de, de, de Iraiz, que la verdad es que... Este, tiene, tiene un montón de, de facetas, no solo eh, creativas, sino de gestión, y bueno, la queremos muchísimo, saludos Iraíz, hará en su, en su, con su con su nombre clave, Serena Morena, también pondrá ahí música tropicalosa, todo esto sucederá el próximo viernes 18 de marzo a partir de las 7 de la tarde en Impronta Studio y Galería, Impronta Lab en eh, Cholula, entonces por ahí la gente de Pueblo, pues atentos para, para darse una vuelta, por supuesto es entrada libre, y nosotros, bueno, esto es parte de la de la Giro Ultracinema eh, que pretendemos pues compartir en donde nos inviten, eh, cine experimental y todo tipo de, de, de creaciones alternativas, experimentales. Eh, el, al día siguiente, el sábado 19 de marzo al mediodía, tendremos otro de nuestros rizomas, ya saben, nuestro foro académico este año se convirtió en, en rizomas, una serie de conversatorios alrededor de distintas temáticas en esta ocasión. Eh, se llama Oposiciones Diferidas, y nos hará, acompañarán los cineastas eh, eh, Dana Berman, Miru Fiyu de Canadá, Dana Berman de Estados Unidos, Vito Rowlands de Bélgica, estarán moderados por nuestro querido eh, curador Antonio Arango, y bueno, ya saben que estas, eh, estos rizomes se ponen, se ponen sabrosos, entonces no, no se los pierdan. Eh, todos estos cineastas, por supuesto, son eh, parte de la selección oficial de, de esta edición Hacker. Eh, aquí el maestro Bund, no sé por qué no hace eh, más ruido de su super taller que está presentando un taller eh, de cine en primera persona, autobiográfico, retrato ficcional, que tendrá cuatro sesiones los días 21, 22, 28 y 29. Eh, está súper barato, 400 pesos que se los gastan en cosas menos útiles que este taller maravilloso que Antonio preparó. Entonces todavía, hay, eh, por supuesto, hay lugares. Entonces apúntense al taller que este va a poner muy muy interesante. Lo, lo sigo preparando, sigo, sigo en. Está muy bien. Y bueno, y va ya está. Bien, bien padre. Dime, dime, Antonio. No, que va a estar muy bien. Y además, ya ves que estamos grabando el podcast, por lo tanto, ya me tengo que ir. Ah, sí, ya. Ya Entonces, este, Pues, <risa> eh, pues eh, por, por eso no hacía tanto, tanto ruido. Estamos como en un montón de actividades, y pues eh, me despido de esta transmisión, pero estamos en estrecho contacto. Buenísimo, Antonio, gracias por acompañarnos. Y sí, bueno, mientras, mientras Antonio se despide, yo termino con, eh, tenemos nuestra sala virtual de, de cine experimental y fan que se llama Shol, ahí estamos presentando todo este mes Buscando a la risa del cineasta uruguayo Andrés Pardo, que es... Película fundacional del cine eh, familiar y casero acá en México. Eh, la retrospectiva, seguimos con la retrospectiva de las ediciones anteriores. Este mes toca al Ultracinema del 2018 que se realizó en Jalapa. Entonces, ahí en show pueden ver los cortometrajes mexicanos más destacados de esa edición. Eh, también de Uruguay, los, los amigos de Mientras tanto Cine, liderados por Silvana Camors, nos comparten una curaduría muy interesante de de cortometrajes uruguayos experimentales, filmados en, en diferentes formatos, eh, y bueno, también este mes de marzo nos toca compartir su trabajo. Y finalmente, uno de los eh, eh, colectivos pioneros en México de, de la reapropiación, los, los jinetes ampliadores de imágenes, nos comparten su retrospectiva, que se llama Viaje JSI, también en show disponible este mes de marzo. Y ya, por último, recordarles que toda esta edición Hacker está acompañada de el homenaje nacional a Jimena Cuevas, que, les decía, estará en, en diferentes ciudades del país, visitando eh, en sus diferentes eh, curadurías, pero esta que se llama Recuerdos de un Apocalipsis, estará está en Filming Latino, ya saben, es la plataforma de cine del, del, del IMCINE, a, hasta el 24 de marzo. A partir del 25 cambiamos de curaduría y e igual para que estén pendientes y bueno, esos son los avisos parroquiales gracias Laurano por tu paciencia gracias por tu paciencia salvo, todo. no solo gracias. en esta gracias. larga en esta gracias. larga presentación de actividades, sino también en todo el proceso que nos llevó para que finalmente culminara esta maravillosa clase magistral, te agradezco muchísimo gracias. los esperamos, los esperamos en, la, en la que sigue y, y bueno, sigan, sigan las actividades de Ultracinema Vanity that makes us think we're the only ones in the solar system.